Hola Sergio, el gusto de saludarlos también, aquí estamos desde la casa de Conmebol en Doha, que es esto que ven ustedes aquí atrás, allí donde está la Copa Libertadores, el, el árbol que se ha este, plantado, un árbol simbólico, que se, se ha sembrado aquí en el centro de Doha. Esto es Camino al Sowakif, que es un centro eh, de, de comercial de comidas y también de de cosas típicas de, de Qatar, en esta zona, es todo un paseo gigante para llegar hasta ese lugar. Bueno, aquí se celebró a Diego Armando Maradona, aquí se hizo el homenaje por su segundo año de fallecimiento y estuvieron campeones del 78, del 86, Simeone, Zanetti, Sorín, entre otros, Stoico, el búlgaro amigo de Diego, Roque Santa Cruz, Jan Infantino, presidente de la FIFA, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, Chiquitapia. La verdad que todo el mundo del fútbol, el arco del fútbol, uh -huh. estuvo presente en este gran evento homenajeando a Diego Armando Maradón. Bueno, tenés ahí atrás unos hinchas argentinos con unas ganas de hablar, te digo. Uno con la camiseta Celeste y otro con la del 86. Este, que, que... Sí, hay, hay de todo por acá. Sí. Hay de todo lo, por acá atrás. Vamos a, a buscarlo porque también tenés que estar atento a que no te engañen. ¿eh? A que no te engañen ah, porque, porque, porque por, por ahí, ahí voy a decir que por ahí no son argentinos. argentinos. Parecen argentinos, pero. Este, te salen con que son de India, de Pakistán, de Bangladesh, bueno igual son eh, fácilmente identificables. Así que este, mira, ahora que los lo veo, me di vuelta a buscarlo, no hay ninguno. Ah, es buenísimo. Se, se fueron, se Ahí, fueron vamos rápidamente, a, Mati. A buscar a los argentinos que andan por aquí. Ahí lo estamos llamando. A ver dónde son los chicos. Dale, dale, tranquilo, oye, tranquilo. Chino tapia por este sector. ¿Quién anda? El Chino Tapia. El chino Tapia. Ahí está, mira, mirá. tenemos. ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, acá. ¿De dónde son? De Mendoza. ¿De Mendoza? mira, son mendocinos. ¿Qué muy, están? Bueno, <risa> <muy risa> Me dice Sergio, atrás hay unos argentinos que tienen unas ganas de hablar. Sí, otro. ¿De qué Mendoza, parte? Voy más bien? Voy más de Guay Madien. De Guay ¿Por quién vinieron? Eh, nosotros tres y otro amigo que okay. se quedó sin material en el celular y fue a cargar porque se, se quedó con ganas de sacar algunas fotos más con, lo, con los ídolos del 86 y del 78 que esto fue increíble haber podido vivir esto acá con esas grandes figuras de esos mundiales consagrados, es increíble, y más en el homenaje hoy de la muerte de Diego, dos años sin él, y que le hayan hecho este, este homenaje acá. Eh, la verdad que la Conmebol y tanto, la AFA se, se portó muy bien en eso. Además, Yo, qué, qué humildad la de los campeones, ¿no? Sí, Porque sí, le dieron sí. eh, a todos su foto, su palabra. No, no, la verdad que se, se pasaron a bueno. un momento hermoso, y lo que se está viviendo ahora es increíble. muy Mucha amabilidad de todo, así que espectacular, muy contento. ¿El hincha de River? Con la de River, ¿no? El gorrito de Argentina, pero siempre con la de River. Sí. No, eso siempre con la de River, sí, eso sí. por la... mañana? Estamos bien, estamos bien. ¿Tiene entradas? Sí, sí, sí terminamos bien. ya con las entradas, todo, así que bueno, un nerviosismo terrible después del primer partido, Marcioso. pero estamos muy ansiosos todos. La estamos... última, están bravos los mexicanos, ¿no? Los árabes y sí, los brasileños sí, sí, se han complotado sí, entre sí, todos sí, para sí, gastarnos. nos sí, cantan, los brasileños nos cantaban. Eh, con Arabia, siendo hinchada para Arabia imagínate, están... El folclore. Eh, el folclore, pero... Y los mexicanos han visto que han ido unos cantos contra las Malvinas unos cantos que se han desubicado, bueno nosotros por ahí también tuvimos algún canto racista contra Francia, pero eh, ya han habido golpes han ido, pero creo que mañana va a ser eh, una fiesta de folclore de fútbol y que ojalá salgamos victoriosos y festejemos, y clasifiquemos octavo y... Y que Messi levante la copa, porque es lo más importante. El que más se la merece, que Messi Salud. levante la copa. Saludos a Mendoza. Saludos para toda Salud. mi familia, a Mendoza, a mi novia a todos los que nos conocen. Saludos. ¡Vamos, Argentina! No, no, no, ¡Vamos no, no, no, a la escaloneta! ¡Vamos! Gracias, chicos. No, no, no. Ahí estaban los argentinos, aquí desde el centro de Doha, en este paso al show Akif, eh, donde ha sido el homenaje a Diego Maradona. Y también esta invitación a que se lo celebre siempre a Diego, ¿no? En la previa de cada mundial. Y en los mundiales, lo dijo el propio Gianni Infantino esta, esta idea La verdad que habló muy bien el presidente de la FIFA Que se acercó aquí para también ser parte De este evento, Tano Bueno, vamos a ir poniendo imágenes, Mati De este evento justamente al que vos haces referencia eh, Al cual quiero darle pie También a Rodolfo Gravina eh, Porque la verdad que el tipo es un adelantado Hablo de Rodi, Matías Porque la semana pasada me dijo Tano, no va más el tema de los zapatos No va más, no va más Ahora es zapatilla. No yo digo, ¿cómo va a ir de, de traje y zapatilla, Rodi? ¿está loco? Y todo de zapatilla y traje, Matías. Todos, todos de zapatilla y traje. Esa es la, la onda de, de aquí del lugar. Todos de zapatilla y traje. ¿Qué no? Todos de zapatilla y traje este, se vienen para acá. A ver, está el Por eso me, me que grité chino tapia. ¡Qué que el chino Vamos a ver si lo pueden mostrar, se llevó todo el merchandise en el chino. ¿Estamos en vivo para Mendoza, chino? ¿Eh? Es que dejé el telefonito, estamos saliendo en vivo por acá no, no, para... Sí, ir. Bueno, desde no, bueno, no, eh, acá. Sí, no, no, contanos, un, un homenaje espectacular para Diego, ¿no? Sí, la verdad que sí, un homenaje muy lindo, que le ha hecho la Comebol, la FIFA, todos. Y bueno, realmente sabemos que Diego está entre todos nosotros y eso eso es muy, muy importante y va a seguir estando en cada uno de estos eventos. ¿Para mañana? Si tendría la posibilidad de dar un mensaje a los muchachos, ¿qué les diría? Eh... Que dejen todo, ¿sí? lo mejor, eh, que reviertan esto que fue lo del otro día y yo creo que esperemos que lleguen los jugadores que no estaban bien de la mejor manera y, y que podamos volver a ver el equipo y que la gente se contagie con ellos como lo hizo en la Copa América. ¿Qué estás a tiempo, Fue? Seguramente, seguramente todo todo suma y todo sirve. Y es un momento importante porque queda México, queda Polonia y todavía queda mucho para dar. Muchas gracias, Chino. Muchas Chino. Ahí estaba la palabra de Tapia, le agradecemos, nosotros nos movimos. El Chino Tapia, el campeón del, del mundo en el 86, 86 ¿no? el tapio, ¿no? porque alguno por ahí se lo perdió. El Chino Tapia, campeón del mundo con la selección en el Mundial del 86. Y estas imágenes, Mati, que estamos mostrando nosotros, tienen que ver con este evento. Qué cantidad de, de exjugadores, ¿eh? me, me, me sorprende para bien, porque lo vi a, vi a todos, Matías. Ahí las imágenes que ustedes han hecho no, muestran a, a todos, en definitiva, ¿no? Mira, estaba... Ruggeri, ahí está mirá. El chino Tapia, sí. o sea, del 86-78, Villa. Sí. Estaba La Rosa, el Checho Batista, Kempes. Estaba Kempes, Valdano, Tarantini. Eh, Te voy eh, ayudando Pidlor. con lo que yo veo. Sí, Bertoni. Estaba, estaba Bertoni, estaba Burruchaga, que llegó más tarde, pero también estuvo. Y ahí, lo Ahora lo vemos a Sobrina estuvo. Simeone, que no han sido campeones del mundo, pero bueno, obviamente son referentes totales de la selección argentina. Exactamente, estuvo Pupizanetti también, estuvo estoico estuvo Christopher estoico amigo de Maradona, eh, lloró Stoico en el video, después estaba Roque Santa Cruz, este también en, en este evento, Ahí lo veo a Justi, Pumpido, Tapia, Justi, el Pumpido que también estaba, sí, sí, bueno, todos, eh, todos. Sí. Ahora está la imagen. Muchísimo, muchísimos jugadores. Está la imagen anterior. Eh, Sofía, Agustina, sacame el graf, Cintia, cuando repitamos las imágenes, porque van a ver la moda, chicos. La moda que anticipó Rodolfo Gravina. Pero qué es que se reusa. en el mundo. Lo hacen los jugadores. Eh, Rodi, ¿me puede acompañar en esto? Cuando han hecho, por ejemplo, la entrega de importantes reconocimientos o uh -huh. premios, sí. por ejemplo, la entrega del balón y todo eso, van de zapatilla. Pero sí. no, no está bien, chicos. No, no quiere decir qué que no esté está bien. está bien. Los grandes premios, eh, por ejemplo, el Oscar, o a... sí. van de zapatilla lo, sí. o no. Pero, pero... Sí, sí, la ponga, moda, pero que son La moda está rompiendo ciertos estereotipos tan. De formalidad o... ¿quién, ¿Quién dice que el traje va con camisa? Yo te lo planteo así. A mí me gusta esta onda, ¿eh? Porque si yo te digo esto por... te habilita cualquier cosa. ¿Por qué no? mira no, mira no, mirá, mirá, mirá, mirá por... Ahí viene el Infantino, mirálo, mirá lo Infantino, mira Cuando lo veas con el, con el chiquitapio mira sí. qué look metió. Unas zapatillas blancas radiantes, les digo, ¿eh? Para mí las compró antes de... Y seguramente, sí, pero sí. no están ni puestas esas zapatillas. Porque son impresionantes. ¿eh? Una, una, la, la tendencia que Rodi, que a propósito dijo que me iba a cambiar el look a mí y ahora, la verdad ahora, no me tiró, hacer, lo, vamos hacer, ¿tano? ¿tano? Claro, sí, lo vamos a hacer, Tano. Claro, ah. mirad. Lo vamos a hacer, Tano, no te preocupes. <risa> bueno, ahí justo pasaba el momento de la imagen de los muchachos con las zapatillas blancas. Ahí está, ahí, mirá. mirá. Ahí se ve. ¿Cómo lo ves? Muy a, bueno A mí, ¿querés que te diga algo, Tano? Esto se llama comodidad. Ah, vos decís que va por ahí. Pero y de, y que, claro, la no moda... No es tanta moda. moda. La, sí, es moda, pero la moda se va haciendo cada vez más cómoda claro. y más relajada, porque si no, sabes qué? Para, para andar con las patas duras, ¿viste? A mí me... Por me, otro me, lado, me, se ve muy fachero. ¿Te pero, gusta como que... A mí me encanta. Por, eh, para las mujeres también se usa mucho. Sí. Sí. Ahora, tiene que ser, Rodi, por lo que mm. veo, todas blancas. Perdón, Juana, Juana, cuando entrevistó, Juana Viale, cuando entrevistó a Coldplay, estaba muy bien vestida, con unas zapatillas... Claro. Bien deportivas, o sea, eran zapatillas claro. para salir a correr. Pero para porque? mí tenés que tener eh, la actitud de ser canchero. El porque team. si no... Bueno, no, se... mira. Mirá, mirá, mirá. y Tapia también, el eh, Tapia que está de jean ahí y de no, saque o blanco. Y aparte... Sí, Matías. Un detalle, un detalle. son zapatillas marca FIFA. O sea, ah, los empleados que son de la FIFA tienen las mismas zapatillas y en uno de los bordes, así como de Paul tenía la triple T en el botín, sí. bueno, la zapatilla blanca tiene el logo... De la FIFA, que este, se la han repartido a todos los empleados FIFA, y evidentemente ellos no son la excepción los, los dirigentes. Infantino es italiano. El italiano claro. siempre viste y sabe vestir muy bien, así que si, si Infantino está de zapatillas es porque es la que va, como Matías, dice Gravina. Yo soy 40, 41, viste, qué sé yo, si sí. por ahí te encontrás con alguna que suelen dejar tirada bienvenido sea, ¿eh? Mira, bienvenido se la sacan sea. para rezar, por ahí se la sacan para rezar, así que Pero vamos a si, decir. Si el... Son de alguna marca, ¿no? la marca alemana mira es que la de la claro FIFA. no tienen ningún logo no tienen ah, ningún mirá. logo solamente tienen el lobito de la fifa son claro. todas blancas y con el lobito de la fifa también vienen me parece que la tendencia de estas zapatitas la, la, las largaron los del cocodrilo ajá uh -huh. este, sí, exactamente es verdad y, claro. pero tampoco se le ve la tampoco se le ve la, la insignia del cocodrilo solamente fifa Es como si fuesen unas zapatillas propias de de la fifa las claro. que eh, usan ellos, por lo menos y todos los empleados Mati, este, allí lo vemos justamente a Gianni Infantino Y compañía eh, que ha ido Gianni Infantino, un hombre también, bueno, es el presidente de la FIFA no, Es, es suizo él, presidente de la FIFA Pero además es un tipo muy relacionado con la Comebol Tiene muy buena onda con Tapia No así con la UEFA, por ejemplo Ahí ya no hay tanta onda Esto lo marco porque son internas que sí, tiene sí. la FIFA